Hola, en este tema vamos a estudiar diversos métodos de integración. En particular, en este vídeo os voy a hablar de los de primer orden, el método de Euler y el Euler simpléctico. El método de Euler, también llamado Euler hacia adelante o Euler explícito, es el más sencillo de todos los métodos numéricos para resolver un problema de valor inicial. Permite calcular una solución aproximada de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden con valor inicial conocido. Se trata de un método de primer orden porque trunca el desarrollo de Taylor en la primera derivada. Debido a su simplicidad, sirve como base para otros métodos más complejos, que veremos después. La ecuación que vamos a resolver nos, eh, nos dice que la primera derivada de x respecto de t, donde x es la incógnita, es igual a una función F conocida, que depende de t, y de x respecto de t. Como condición inicial, se nos da el dato de que x en el instante t sub 0 toma el valor conocido x sub 0. El truncamiento de la serie de Taylor en el orden 1 nos da la aproximación de x de t como x de t sub 0 más h multiplicado por la función f evaluado en el instante t sub 0, el punto x sub 0. El paso de integración h es la diferencia de tiempos entre t y t sub 0 y es un parámetro conocido de la aproximación. La solución a la ecuación se establece de manera recursiva. Conocido el valor x sub 0, la ecuación de Euler nos proporciona x sub 1. Y Conocido x sub 1 podemos calcular x sub 2. Y así sucesivamente. De manera genérica, conocido x sub n, podemos hallar x sub n más 1. Aquí tenéis un ejemplo. Supongamos que la ecuación primera derivada de x igual a 2x más 3t, donde se sabe que en el instante inicial es 0 y la posición inicial es 3. Usaremos como paso de integración h igual a 1. El valor de x sub 1 será igual al valor de x sub 0, que es 3, más h multiplicado por el valor de la derivada 2x más 3t evaluada en el punto 0. Esto nos da un valor 9. A continuación, el valor x sub 2 será el que acabamos de calcular para x sub 1 más h multiplicado por la derivada. 2x más 1 evaluada en el punto 2, lo cual vale 30. Un tercer cálculo, el valor de x sub 3 sería el de x sub 2 más h multiplicada por la derivada evaluada en el punto 2, lo cual, lo cual vale 96. Lo que este resultado significa es lo siguiente. Suponiendo que esta es la ecuación que rige el movimiento de una partícula que En el instante inicial estaba en la posición 3, al cabo de un segundo estaría en la posición 9, al cabo de dos segundos estaría en 30 y al cabo de tres segundos estaría en la posición 96. Hay que tener cuidado con el método de Euler, porque como veremos más adelante es muy proclive a la inestabilidad. Realmente estamos aproximando la función xdt, que es esta curva roja, con la recta tangente en el punto. Así, si suponemos como exacto el valor x sub n en el instante t sub n, en el siguiente instante de tiempo t sub n más 1, la aproximación de Euler nos indicaría que la función vale x sub n más 1. Mientras que el valor exacto sería este de aquí con asterisco. Este error puede acumularse con el tiempo y llegar a hacer inestable y divergente la animación. Una aplicación muy sencilla del método de Euler es la resolución de la segunda ley de Newton. Ya sabemos que dicha ley dice que existe una relación lineal entre la aceleración que sufre una partícula y la resultante de las fuerzas aplicadas sobre la misma, donde la constante de proporcionalidad es la masa. En este caso, la aceleración es la derivada de la velocidad de la partícula, que a su vez es la derivada del de vector posición con las tres coordenadas x, y y z. Por ello, nuestro problema es una ecuación diferencial de segundo orden en el que aparece la segunda derivada de la posición en función de la fuerza. Para poder resolver este problema, mediante el método de Euler, creamos un sistema de dos ecuaciones, cada una de primer orden. En particular, la derivada de la velocidad, que es la aceleración, es la fuerza entre la masa. Y por otro lado, la derivada de la posición es la velocidad. En este caso, se establecen como conocidos la posición y velocidad de la partícula en el instante inicial. La solución mediante Euler de esta ecuación sería la que aparece en esta transparencia. Conocidas la posición r sub n y la velocidad v sub n, ambas en el instante t sub n, primero hallamos la velocidad en el siguiente instante t sub n más 1. Esta velocidad v sub n más 1 será v sub n más h partido por m, multiplicado por la fuerza evaluada en el instante anterior, n. Por su parte, la posición en el instante siguiente, r sub n más 1, será r sub n más h por v sub n. Por lo tanto, tanto la velocidad como la posición se calculan a partir de los valores evaluados en el instante anterior. Al comienzo del intervalo temporal. Una mejora del método de Euler lo aporta el método Euler simpléctico. En los casos en los que la fuerza no depende de la velocidad, algo que suele ocurrir con cierta frecuencia en la, en la física, podemos aprovechar el valor de v sub n más 1 que acabamos de hallar en el cálculo de r sub n menos 1. Recordar que el método de Euler, normal, utiliza v sub n en el cálculo de r sub n más 1. El método de Euler Simpléctico se comporta mucho mejor que el explícito en cuanto a la estabilidad de la animación, como veremos más adelante. Y aunque es un método aproximado, nos aportará una solución suficiente para nuestro objetivo de conseguir una animación verosímil. Bien, hasta aquí los métodos de integración de orden 1. Muchas gracias por vuestra atención.